R provin laisen si Es todo, Es escandalosa, bravo, chaval, rey, pero tú otra cosa Si fuera un lejito que eso de que estás hermoso. Te mi cama y te pongo la esposa Tienes toque, toque, toque Miren en materia, peticiones especiales Tienes el toque ¡Aleluya! la uña, perdóname Te a que te sientas dura Dura, dura, dura, dura, que está dura Que me estén maquineando un me llegan